hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a Rincón de Roxy. hoy les voy a traer esta nueva propuesta de esta hermosa esfera en cristales miren qué belleza es un detalle muy bonito un arete miren si no quieren hacer arete pueden hacer un pendan miren qué linda es una propuesta muy bonita para hacer un regalo ahora para el día de las madres miren aquí donde está eh, con unos enganche laminado en color rojo de verdad es una belleza y es muy fácil de hacer porque todos los pasos se repiten bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y un beso muy grande a las chicas que se están uniendo al canal muchas gracias por el apoyo recuerden que eso es una eh, es más una ayuda que le van a dar al canal de, de un de, de 0.99 dólares para, para así aportar con el con nuestro canal para que podamos seguir subiendo los vídeos y trayéndole cosas bonitas bueno chicas para empezar vamos a trabajar con muy pocos materiales para esto vamos a utilizar cristales del número 2 vamos a utilizar dos saltas de cristal número 2 por el par de arete si van a hacer algo más grande pues le ponen otra salta vamos a utilizar una esfera de 13 milímetros yo voy a usar en este en este yo voy a utilizar esta esfera color transparente ven y no pesa absolutamente nada porque es en acrílico yo voy a usar esa esfera si ustedes no tienen esa esfera pueden cambiarla por una de color pueden utilizarla del mismo color o de un tono parecido a los cristales vamos a trabajar con el hilo Sloan. esta vez vamos a trabajar con ese hilo recuerden que he hablado bastante en los tutoriales de los hilos si no pueden trabajar con ese hilo trabajen con el hilo de su preferencia vamos a utilizar una perla, una perla número 6 y vamos a utilizar un pin de punta redonda, ya saben nuestras, nuestras amigas las pinzas y tenemos la tijera, tenemos una aguja número 10 ensaltada ya con una yarda y media de hilo slum. Bien, entonces para empezar vamos a tomar nuestra perla número 6, la vamos a llevar hasta abajo. dejando un poquito de hilo pasando dos veces por la perla otra vez okay. paso dos veces, aprieto un poquito voy a tomar, vamos a trabajar con los cristales voy a tomar cuatro cristales ven vamos a tomar cuatro cristales lo vamos a llevar hasta abajo vamos a hacer esto voy a tomar un cristal y me voy a pasar por el cristal que tengo así estoy trabajando con el mismo color de hilo porque quiero enseñarle más adelante qué pasa cuando ustedes trabajan con un hilo diferente al color medio. estoy aquí se hizo esto y vamos a hacer esto esta técnica yo se la he repetido muchas veces tanto en silla y ahora en cristal vamos a tener en cuenta chicas y chicos que cuando trabajemos con cristales tenemos que ser un poquito cuidadosos ¿Por qué? porque el, el cristal tiende a romper el hilo entonces vamos a trabajar un poquito con cuidado aquí estoy haciendo los nudos bien fuertecito vamos a trabajar con cuidado, con amor y con delicadeza ¿por qué? porque no queremos que nuestro hilo se rompa entonces vamos a tomar un cristal de esta forma recuerden que estos están aquí y nos vamos a pasar por el cristal que nos queda de frente y vamos a dar nuestro hilo con cuidado apretamos un poquito sin alar mucho y sin tensionar porque no queremos que nuestro hilo se rompa hacemos esto, llevamos para la parte de atrás, tomamos otro cristal y pasamos por el cristal siempre recuerden acomodar sus cristales, alar un poquito y acomodar así. Entonces voy a poner mi de este lado y esto lo vamos a repetir porque aquí vamos a hacer prácticamente el cuerpo para poder dar el primer paso de, de forrar nuestra esfera. Ven. Ahora le voy a explicar mientras voy peyoteando o mientras voy poniendo los cristales le voy a explicar lo del hilo bien cuando trabajamos con hilo del mismo color de nuestro trabajo nuestro trabajo queda mucho más bonito y queda mucho más limpio ¿Ven? aprieto sin alar mucho vamos a seguir y esto lo vamos a repetir bien chicas así miren la diferencia aquí yo quiero que ustedes vean esto miren la diferencia de este se ve el hilo porque lo estoy acercando a la cámara pero si ustedes hacen, así, hacen esto no se ve casi el hilo del color verde verdad entonces el color rojo yo lo hice con el hilo Nimo. O sea, con este hilo lo hice y lo hice de color negro. Por eso se ve, se ve como un cristal más oscuro y se ve una profundidad como si tuviera negro. ¿Ven? Y aclarado eso, vamos a Y vamos a seguir colocando nuestros cristales. Y yo voy a adelantar un poco. poco no voy a adelantar un buen poco porque no queremos que nuestro vídeo sea tan extenso y yo sé que muchos de ustedes ya se saben esta técnica ven chicas pues yo voy a adelantar ya saben suscríbanse hacia suscríbanse al canal del dedito para arriba a la campanita para que youtube le notifique cuando hagamos un vídeo nuevo bueno, chicas, yo voy a adelantar porque vamos a hacer esto. Vamos prácticamente a ropar todo nuestro, miren. Así. ¿Ven? Vamos a ropar todo lo que sea todo lo que es nuestra esfera, ¿ok? Entonces vamos a vamos a adelantar. Bien, chicas, miren, aquí yo he adelantado bastante. miren aquí donde está ¿Ven? miren. Entonces aquí tengo mi esfera. Aquí tengo mi exceso de hilo que voy a cortar ya. Miren. Aquí me faltan dos vueltas, dos vueltas para terminar, ¿verdad? Entonces podemos cortar ese exceso de hilo que está ahí y vamos a seguir para terminar de dar las últimas dos vueltas que me faltan dos o tres vueltas no puede quedar ni muy apretado ni puede quedar muy no puede quedar ni muy apretado ni muy ni muy tenso para que para que el hilo no se rompa y la bola también no puede quedar muy apretada dentro de los cristales. Por ejemplo, miren aquí. le ¿Eh? falta una vuelta. Okay. Entonces vamos a terminar de dar la última vuelta. O sea, me faltan tres... Serían con esas tres vueltas. Ok. coloco mi bola o mi esfera y vamos a cerrar en forma de zig miren, en lo que le dije, no puede quedar ni muy tenso miren, ni muy apretado, para porque la bola simplemente no va a servir o la esfera no va a servir de soporte para darle forma aquí lo que vamos a hacer es entrar en este primer cristal subo a este así me a este que está aquí y vamos a ir cerrando esta que está aquí Vamos a dirigir a esta, Así. bajamos otra vez por esta. Ahora yo voy a entrarme en esta. pasarlo otra vez por esta y lo vamos a repasar otra vez ¿Ven? vamos a repasarlo otra vez para que quede un poquito reforzado así ¿Ven? aquí alamos un poquito no muy duro ni muy brusco miren ve cómo queda, miren cómo queda el, el anillo prácticamente que le hemos hecho alrededor a nuestra esfera entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate para asegurar mi trabajo que ya tengo hecho ¿Ven? entramos hacia el cristal para que el nudito se esconda y subimos a otro cristal. Calamos un poquito. Bien, listo. Ahora nuestro siguiente paso será. Tomamos dos cristales. Hemos tomado dos cristales. Y nos vamos a pasar. Vamos a trabajar sobre el hilo. Así sobre los cima vamos a hacer esto acomodando nuestros cristales igual como si estuviéramos trabajando con sencillas. subimos al cristal por esta vez estamos trabajando con cristales así y esto lo vamos a hacer a terminarlo por completo ¿Ven? todos los pasos se repiten esto lo vamos a, re a repetir hasta que terminemos por completo de darle la vuelta entonces ahora yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí antes de cerrar ¿Ven? Bien, chicas. Miren, ya he adelantado bastante. Miren, aquí voy a colocar mi último cristal y lo vamos a pasar por esta. Pasar así. Acomodo mi cristal. Voy a subir por el cristal que hemos puesto. Ahora. Ustedes ven que queda un espacio. Entonces si ustedes hacen esto, ven lo que pasa, se cierra, yo voy a pasar por este cristal, por este cristal voy a pasar primero. Y voy a hacer esto, ¿ven? ¿Cómo cerró? Voy a pasar de nuevo, otra vez, para reforzarlo sin apretar mucho para que el cristal no rompe el hilo. Me voy a pasar el, el que tengo debajo, subo otra vez. Y vamos a hacer un pequeño remate recuerden vamos, estamos estamos trabajando con cristales y tenemos que ser un poco cuidadoso verdad entonces me dirijo hacia el cristal otra vez para que mi nudo se esconda y voy a subir otra vez de nuevo ¿Okay? vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar la misma secuencia que son dos cristales en vez de entrar por esta, ahora vamos a entrar así ¿Okay? acomodando nuestros cristales y subiendo, esto lo vamos a hacer todo el trabajo completo los pasos se repiten Recuerden chicas que después que ustedes hagan este hermosa, este hermosa esfera, aparte de mandarme sus fotos para publicarla de sus creaciones, lo vamos a bañar con un poco de, de resina. Recuerden que los tips de resina están en nuestro canal. entran hacia la página principal y buscan vídeo y ahí van a aparecer todos los videos publicados por el rincón de función y ahí se encuentran los tips que pronto le tengo uno que sé que a ustedes le va a encantar bien chicas yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí bien chicas, aquí voy a cerrar otra vez miren, en vez de colocarme aquí, me voy a colocar aquí ven? subo hacia el cristal otra vez oh, oh se sale el cristal okay. ¿Ven? estamos repitiendo porque el cristal se salió se salió el hilo del cristal okay. y recuerden, vamos a pasar por esta Recuerden que los pasos se repiten todos y pasamos ahora por estas dos, apretamos un poquito, no mucho, con amor y delicadeza, recuerden, y con paciencia. Yo voy a pasarme ahora por todas estas y así los refuerzo un poquito. a esto otra vez hago mi pequeño remate para asegurar mi trabajo y escondo mi nudo y subo nuevamente por otro cristal a esto vamos a hacer lo mismo otra vez recuerden de el orificio que tiene la bola tenerlo centralizado para cuando ustedes vayan se vayan al otro lado quede quede justo vamos a hacerlo otra vez okay. recuerden trabajar con lo que tengan en casa recuerden que estos videos son para que ustedes se, entre, se entretengan y aprendan a hacer cosas bonitas con lo que tienen en casa si tienen, eh, si tienen cristales de diversos colores pueden hacer sus esferas multicolor y recuerden, si no tienen la misma esfera de color de color transparente, pueden sustituirla por otra. Estamos dándole la vuelta, estamos casi terminando. cayó perfecto entonces subo aquí voy a bajar por esas dos así subo otra vez siempre agarrando nuestro nuestra esfera y nuestro hilo y dando pequeños toquecitos para que nuestro centro quede centralizado entonces otra vez Aquí. Estamos terminando. que pusimos anteriormente aquí vamos a hacer el pequeño remate y hemos terminado nuestra primera parte miren ya que hemos terminado esta parte ahora y ya lo rematamos entonces vamos a bajar por los cristales hacia la parte de este lado donde se encuentra la esfera. Vamos a recorrer los cristales, así de esta forma, y vamos a hacer lo mismo, lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado, ven, y empezamos aquí. ¿Sí? con dos cristales así de esta forma así. hasta completar la otra parte de la espera por completo es lo mismo paso todos todos son los mismos pasos todos se repiten es un arete muy repetido, pero es un arete muy bonito, una esfera muy bonita, muy delicada, y háganlo con los colores de sus preferencias, de su preferencia en los cristales. Yo voy a adelantar un buen poco, para que este video no sea muy extenso, ya que este video es muy repetido. Pues chicas, pues yo las dejo. Espero que se suscriban al canal, que le den dedito para arriba, que compartan nuestros videos y nos sigan en las redes. Bueno, vamos a adelantar un poco, porque los videos todos los pasos todos se repiten. Bien chicas, aquí yo cerré, ya hice un pequeño nodito y vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo que hicimos de este lado, vamos a hacerlo, continuarlo aquí. Ya saben, también trabajan con cuidado para que su hilo no se le enrede. Y recuerden darle el baño de la resina cuando terminen. Bien, chicas, miren, aquí estamos. He adelantado bastante y estamos terminando ya. Recuerden lo que le hablé del del agujero que tiene la esfera. Tiene que quedar centrado para cuando tengamos que introducir el pin, No nos quede eh, torcido. Aunque también si se le pierde, lo que tienen que hacer es tomar su aguja. Le voy a enseñar ahora. Miren, si el si el agujero desde el centro de la bola se le pierde tomar su aguja y darle un pequeño toquecito y ubicarlo en su centro. Estamos terminando ya. Y paso por este. hago un pequeño nudito rematico me salgo a un cristal dentro al otro siempre apretando un poquito saben para que nuestro hilo se acomode en nuestro tanto y vamos a terminar con dos vamos a seguir terminando acomodando siempre recuerden siempre de acomodar sus cristales ¿Sí? vamos y voy a poner un solo listo pongo un solo terminé ya ahora lo voy a acomodar voy a subir Voy a ubicar mi otro cristal que está suelto aquí y voy a entrar por los cristales que puse anteriormente y voy a alar un poquito sin hacer mucha fuerza. Voy a volver a subir y ya nuestra esfer está terminada. Vamos a buscar los cristales que pusimos anteriormente. Lo reforzamos entrando a otros cristales que tenemos debajo y subimos otra vez a los que están arriba y vamos a hacer un pequeño remate para terminar entramos por el cristal otra vez y entramos al otro para que nuestro nudo se inconda y hacemos otro pequeño remate así y terminamos ahora podemos cortar el exceso de hilo con una encendedora quemamos y lista ya nuestra esfera está terminada nuestra esfera en cristal está terminada mira, qué linda. ahora vamos a tomar nuestro pin de cabeza redonda vamos a tomar un cristal y vamos a hacer esto Mire, vamos a buscar vamos a buscar el orificio, el, el orificio de la bola y ahí está introducimos ponemos otro cristal aquí arriba de esta forma tomamos nuestro enganche si no tienen ese enganche pueden, pueden poner otro aquí tengo mi pinza redonda lo voy a agarrar en esta parte de atrás miren, en esta parte así. voy a tomar mi pinza plana y lo voy a llevar hacia la parte de abajo ¿verdad? llegamos a la parte de abajo voy a poner que esto esté miren, así Aquí. aquí tienen que hacer un poco de presión para hacer esto ¿Ven? y le vamos a ir dando vuelta hasta ¿ven? hasta tener la forma a mí se me hace un poquito complicado ahora porque estoy, estoy tratando de enseñárselo y para que ustedes lo puedan ver Y le van a dar dos vueltas. Por ejemplo, imagínense que ya lo terminamos. Y yo le di dos vueltas o tres. Y lo voy a cortar al ras con mi pinza de corte. Miren qué belleza. Miren qué lindo que están terminados. ven que son bellos. Qué hermosos, ¿verdad que sí? Miren eso también. Con unos que enganchan. De verdad que sí que son muy lindos. Y ahora para un regalo para las madres estarían hermosos también. Bueno chicas, yo espero que este video les guste, que puedan aprender mucho. Eh, me regalan un like, compartan mis videos en las redes, suscríbanse al canal. A las nuevas suscriptoras, bienvenidas sean. A las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y un beso para todas. Nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Roxy. Bye, se le quiere.